Señores, y una noticia que está súper caliente en la tarde de hoy. Y es que a través de que el FBI ayer ofreciera 100 mil dólares a quien diera información del paradero de César el Abusador, hoy apareció César el Abusador. Y nada más y nada menos que en Colombia fue apresado César el Abusador. Se dice que estaba en la localidad de Boca Ratón en Cartagena ¿De a dónde? En Boca Ratón, en Cartagena. ¿Se entregó, César? No, no. Fue. Una fuente confirmó el apresamiento de César al abusador en Boca Ratón, Cartagena. Se encontraba en una casa y fue ubicado con geolocalización satelital en un operativo con las Fuerzas Antidrogas de Colombia, la DEA y el FBI. Esperamos que en los próximos días se abra el proceso para trasladarlo, ya sea a aquí a la República Dominicana o a, o a Estados Unidos, esperemos que sea a Estados Unidos, porque se dice que él teme por su vida aquí y es probable que también le calle en la boca y que él no diga cuáles son los generales y los funcionarios que estuvieron implicados en ese caso y que le dijeron que se mandara a correr. ¿Quién fue que le avisó que se mandara a correr? Debemos saber. Mira, veremos, pero el hombre, César, el hombre está gordo. César, el abusador, lo avise. Mira, sí, estaba comiendo mucho. Tiene como un golpe también, se vea golpeado. Se dice que el Buró Federal de Investigaciones del FBI de los Estados Unidos, como les decía, ofreció 100 mil dólares para, por, de recompensa a quien le ayudara a localizar a César, el abusador. Peralta figura en la lista de los más buscados de este organismo, mientras las autoridades dominicanas realizan operativos para su captura en provincias del país. Señores, aquí lo estaban buscando en Señores, el Cibao y César en Colombia. Yo no sé si era mareo, mareo, mareo, que no porque... Pero lo agarraron solo. A César, no tenemos esa información, pero entonces el abusador, quien se encontraba prófugo, el Ministerio Público desde de, este de, de quien secuestraba prófugo de la justicia del, del pasado 20 de agosto del 2019, es acusado por el FBI por traficar estupefacientes entre el Caribe y los Estados Unidos entre los años 2007 y 2017. La banda de Peralta ha sido calificada como la estructura de narcotráfico más importante de la región, dedicada a recibir grandes cargamentos de drogas procedentes de, de Sudamérica y luego distribuirlos en el territorio nacional y enviarlos a Europa y Estados Unidos. De acuerdo con los reportes oficiales, Peralta ha operado con impunidad durante dos décadas en la República Dominicana, periodo en el que se hizo un gran imperio de drogas y lavado de dinero, señores. Pero el hombre, ya ustedes saben, el hombre estaba en Cartagena, en Colombia. Colombia, para que usted y, y, y el Ministerio Público lo estaba buscando en Santiago. Y ayer que no, no fue así. Y ayer ofrecieron 100 mil dólares. El FBI ofreció 100 mil dólares y la DEA. Es. Y ya hoy apareció. Así es, ¿Eh? ¿quién se ganaría eso? ¿Cuál es? ¿Te hubiese gustado ganarte? Está arresto? fuerte A mí no me gustan lo, lo, Esos cuatro así no Eso trae más problemas Que otra cosa Le llegó su diciembre a César el abusador Ya Pero, no, ya no a, fue al pavo Fue Con la noticia, a con la noticia de, de que fue arrestado El hombre ¿Tú te eh, sientes feliz? Es eh, decir No, no Yo no me alegro Del mal de nadie Pero, si te, Pero tú Sientes feliz Porque ya va a llegar La hora de que César hable Y, y, no, y nosotros Sabemos quién eh, lo apoyó La misma alegría Tenía el pueblo dominicano Con Quirino mm. ¿Y qué pasó? Nada. No, Quirino, está suelto. Por eso, está suelto y se esperaba otra cosa. César, el abusador, tiene un arrastre, que ya tú sabes. Esperemos en Dios que los, organi los organismos internacionales, no los de aquí, hagan algo, que el pueblo dominicano se sienta conforme. ¿Sabe por qué? Porque que... ¿Tú crees que los organismos internacionales lleguen a negociaciones como llegaron con Quirino? Es que esa gente siempre negocia Pero con, con algo agarrado Pero en este caso Con algo agarrado, Estados Unidos eh, siempre negocia Pero en a la este gente. caso, eh, César el abusador No sería la cabecilla de esta organización Ah, pero claro que sí Entonces, ¿qué van a negociar con él? ¿Qué se negocia con él? Ay, tú no sabes que se negocia con él La gente que, que, que le avisó Del vallanamiento, de la vuelta De todo eso De quién, Mira, quién le daba, daba esos carnetes Que el pueblo ahí, está muy interesado en eso en saber quién le avisó que se mandara a coger después no, de él y la estar nómina, y la nómina de Después él. de él estar en un restaurante. La en nómina Putacana. que le van a pedir. Dame la nómina. ¿Cuáles son las gente que están. Los generales, y eso. En el meneo. Porque, es que, óyeme. Eh, la justicia de aquí es tan, tan tigra Porque querían culpar a los urbanos. Mentira. No hay que culpar a ningún urbano. Porque si usted es un empresario. Y usted me llama a mí vea. Es que seis, diez fiestas. ¿Eh? hay que hacer 50 fiestas, no vamos porque yo tengo que investigarlo, usted va a hacer una fiesta, no yo es por mi dinero que yo voy, usted no puede venir, dice que está cuestionando un urbano, dice que a fulano está hay que investigarlo, y ¿por qué porque le cantó? Antonio santo le cantó a la vaca, que querido lo puso a cantarle a la vaca, ¿me entiende? Entonces, en un sentido, no podemos ser, ¿cómo, cómo, cómo que se dice? Doble moral. Exacto. Eh, que los urbanos, que fulano es tal, que el presentador tal, no, esa gente eran amigos de él, cuando usted es amigo de una gente no importa. Pues el compadre, ahora lo del gobierno, los militares. Ah, lo, ese del, gobierno, lo, sí, lo del gobierno sí, lo del gobierno sí, los urbanos no. No, y, y cómo él está hablando de doble bien? moral. ¿Cómo tu culpa a un urbano? De que le dijo que se fuera. Se decía, no, del urbano no le dijo que se fuera, claro ah. que no, pero se decía que los urbanos hacían fiesta en sus discotecas donde no asistía nadie. Porque ellos no tienen que ver con eso. ¿Qué dijo el lápiz ayer? Que le canta a cinco gente por pues, diez mil dólares, a, a dos gente por pues, su dinero. ¿No entiendes? Entonces, es eh, eh, posible que estos artistas, presentadores, que salen fotos para desviar a la gente, poner a la gente loca, no tienen que ver con eso. Es más, eh, eh, yo sin conocer una gente me llama, yo lo que me voy a poner contento. Cinco cumpleaños, a Canquimanía lo llaman, cinco cumpleaños, que hay que celebrarlo. ¿Quién iba a poner un currículum? ¿De quién es este hombre? No, de esas cinco le hago yo una gratis para que se sienta feliz. Es decir, que tenemos que tener cuenta para señalar a la persona, ¿lo? en este caso, este meneo que no, hoy sangre. está... Que todo el mundo está pendiente, a lo que eh, eso está caliente, ¿Eh? y nosotros lo que esperamos es que más que se, que se que se vinculen a personas que no están vinculadas en el caso, como Néstor habla de los urbanos, que César el Abusador hable y que diga quiénes son realmente los implicados, quiénes Ahora, eran sus empleados Ahorita tiran empleados, el video de cómo quiénes... lo agarran, porque esa gente, eh, esa gente no se pierde, graban cada momento, porque aquí han agarrado gente y que agarran y, y, lo, y lo llevan en eh, eh, una jipeta con aire, montate ahí, que hay que llevarte al palacio. Pero César estaba. el Abusador estaba en La Papa. Si colocaran la foto, la foto no, se ¿no? dice que esa es la primera foto después del apresamiento de César el Abusador. Ese hombre estaba y bien. en esa foto esa ve y se ve gordito y se ve listo para asarse ahora en Navidad. Y lo no, agarraron para Diciembre. Si Le pa, pa ¿no? llegó su Diciembre. A, a, atención, pongan la foto ahí para que la gente miren eso eh, miren está qué gordito neto no, este. sentado dios lo bendiga está guido sí, sí sí, sí. Está, él no bueno. está él no está él no está bonito porque ahí no sé ve que está blanco ni nada de eso parece que él se estaba dando buena vida en Colombia en playas porque y eso porque tiene su compadre para allá y su cosa Dame un de yeria a Venezuela donde ah. donde y veo, ah, on the, on the men donde y flaco <ríe> Ya Señores, pasa. vámonos a un corte comercial y enseguida volvemos con mucho más de los osobrosos. Póngame ahí un videito que a mí me gusta.